Aceite de olivo y sal gruesa y revolvemos todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente...